Muy bien, mis estimados. Entonces, hasta este momento hemos venido hablando sobre el sistema nervioso periférico, principalmente en sus ramas eh, autónomas y eh, somáticas. Nos hemos enfocado en el sistema nervioso autónomo soma, eh, auto, eh, en el sistema nervioso periférico autónomo. ¿Sí? El carro por pitando. ya. La alarma. Y, eh, y dentro del sistema nervioso autónomo hemos visto que dos componentes o dos ramas importantes que son la simpática parasimpática, la si parasimpática dividida en dos componentes dorsales ventrales. ¿sí? Ahora vamos a hablar de uno de los sistemas más olvidados en anatomía, pero que en los últimos 10 años ha recobrado una vigencia abrumadora. ¿sí? Y aquí vamos a hablar del sistema entérico. ¿Sí? durante cada vez es mayor la cantidad de y se hace una gran cantidad de literatura sobre este tema. Ya les voy a decir por qué. El sistema entérico es básicamente es aquel que se es, son aquellas comunicaciones entre el sistema nervioso central o, o sea a través de las vías de las vías periféricas con los intestinos. Y por mucho tiempo se pensaba que este era un sistema simplemente para el control de la digestión, entonces como que se pensaba que la digestión era algo menor, entonces como que no era nada chévere, ¿sí? Como que el sistema entérico, blah. eso que lo aprendan solamente algunos médicos o algunas nutricionistas y ya, pero como que a nosotros no nos interesa mucho de la digestión. Actualmente sabemos que esto no es así, que definitivamente el sistema nervioso entérico es fundamental entenderlo para comprender el comportamiento humano, ¿sí? Y que de su funcionamiento pues va a depender en, en gran medida nuestra salud, enfermedad y comportamiento. En la actualidad se concibe que el intestino es el segundo cerebro y ustedes lo pueden buscar por todo lado y actualmente así aparece, ¿no? Que nuestro intestino va a ser? Nuestro segundo cerebro. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que nuestro intestino sea el segundo cerebro? ¿Han escuchado algo al respecto? Cuéntame, no, Santiago. Porque... De pronto, porque las necesidades como que más requerimos en, diariamente es tiene que ver como con la comida y con el, sí, sí, pues algo por el estilo, ¿no? Como con la comida y, y vale. mantener los, los, ¿cómo es que se llaman estos líquidos ácidos que están dentro de, del estómago en un buen pH y todo eso? Más o menos, puede estar por ese lado. ¿Se te iba a que, los, que mantener los gases? No, Santiago. Cuéntame, Samuel. Eh, pues porque, eh, pues, <ríe> como el bienestar general depende de, pues, puede depender como del, de, de, de estos procesos digestivos. Y esto, pues, puede terminar como, o sea, estando siendo siendo una consecuencia más bien lo que pasa en el sistema como inmunológico o en, o en, bueno, o en las enfermedades como mentales y, pues, también enfermedades como digestivas o del cuerpo, pero pues, como eso diría yo, como la afectación en el sistema inmunológico y, y las, las incidencias mentales que tiene eso. Uh -huh. entonces Más o menos, pero va, va un poco por otro lado, y es que… Eh... Y tiene que ver con lo que compone de, de qué que hay por dentro del intestino, ¿no? Pensemos un poquito en lo que hay por dentro del intestino. Cuéntame, Saray. Eh, sí, profe, yo iba a complementar lo que decía Samuel, creo que, que fue el que habló ahorita. Eh, sí. Es como que el estómago envía señales, puede ser de lo que tal vez está mal en su cuerpo, tal vez no, no eh, lo recibe de buena forma. En que, sí. Sí, sí. Bueno, eso. eso, ajá, eso es lo que iba a decir. ¿Se te ocurre algo mal? Basic... ¿no? no, no, básicamente eso, que envía como señales de que algo está bien o mal. ¿Y, y por qué y ¿Y envía esas señales? Se produce en forma positiva o negativa. Desde los nervios, ¿no? Como nerviosas. ¿eh? Algunas señales son nerviosas, no todas son nerviosas. Otras señales son señales químicas. Ah, no, vale. ¿Eh? Entonces, y, y, y eso es muy importante. ¿Quién produce esas señales dentro del intestino? Entonces, es lo que quisiera saber. Entonces, eh, cuéntame. ¿Hay alguien bajo la mano? llevar la palabra. ¿Samuel, ya vas a decir algo más, Samuel? O? No, no sé. Bien. Entonces, por favor, vayan escribiendo ahí los que van participando. Yo ahorita les voy, eh, al final re, eh, miro y, y doy las notas. Bueno. Entonces, en buena medida, ¿sí?, nuestro intestino está lleno de bacterias, ¿sí?, y pueden haber, tan, eh, pueden haber mayor cantidad de bacterias dentro del intestino casi eh, que neuronas en el cerebro. O sea, hay es millones y millones de células que no son nuestras, que son, pues, células, eh, son microbios, ¿sí?, y son microbios que hemos ido co construyendo a lo largo de la vida, porque esos mi microbios, pues, se van construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Y cómo los vamos construyendo? Pues, con las interacciones sociales, con la alimentación, con el cómo nacimos, con quién vivimos, con los besos que se dan con... ¿sí? por eso piensen a quién le dan un beso, porque les, de una vez se le están absorbiendo las bacterias intestinales, ¿sí? Y esas bacterias pues van a, va, van a, a formar en buena, medida, en buena medida nuestro comportamiento, ¿no? Sabemos que gran parte de nuestros sueños, deseos, personalidad, emociones, tristezas y demás se debe a las bacterias que habitan en nuestros intestinos, ¿sí? Y no son solamente nuestras neuronas. Hay una teoría neurocéntrica y, es que, eh, y nos lleva como a pensar de que todo depende, eh, de lo que está en nuestro en nuestro cerebro, ¿no? Nuestra, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro ese estado de ánimos, no solamente dependen de nuestras... Eh, no solamente dependen de, de, de nuestras neuronas. Las neuronas son una parte de la historia, pero no son toda la historia, ¿sí? Hay eh, componentes bien importantes de... Quienes somos, pensamos, queremos, deseamos y demás provienen de otros órganos como en especial el intestino. ¿sí? Y básicamente lo que ustedes han dicho, esas, neuronas, esas células intestinales, esos microbios intestinales envían señales ascendentes principalmente a través de diferentes vías. Sí, descendentemente, a través del nervio vago, básicamente, las vías parasimpáticas y un poco simpáticas, se controlan los movimientos estomacales e intestinales. Ascendentemente, que son la mayor parte de las conexiones, principalmente vagales, se controla gran parte del funcionamiento del cerebro, del neurodesarrollo, de la, de la neurodegeneración. ¿Sí? de la diferencia entre tener autismo y no tenerlo, o ser diagnosticado y no con autismo, o sufrir de déficit de atención y no, depende enormemente del de funcionamiento del sistema entérico, del funcionamiento intestinal. ¿sí? Creo que todos recuerdan un poquito el, el capítulo de Futurama, si ¿sí lo han visto, ¿Sí? donde él, donde tiene unas bacterias que van arreglando su cuerpo y cada vez lo hacen más inteligente y demás. Algo parecido pasa. Si tú tienes microbios, bacterias saludables, bichos buenos dentro de tu intestino, es probable que tu intelecto, atención, habilidades, aprendizaje sea mucho más saludable que si tienes bacterias malas. Las bacterias buenas pues van a generar una gran cantidad de moléculas inflamatorias que llegan a través de la sangre al cerebro y dañan los procesos de neurodesarrollo. Ya hemos visto lo, lo problemático de, de esta neuroinflamación a través de las de la células de glía, ¿sí? Y dañan los astrocitos y dañan los oligodendrocitos la, la inflamación en el desarrollo, principalmente en los niños, en los bebés, bueno, que también en los adultos, pues da, daña enormemente la, el... El, el, el desarrollo saludable, ¿no? O sea, el, cómo se conectan las neuronas unas con otras, cómo funciona, cómo el sistema en, eh, eh, glial genera el soporte, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el, el eje, el eje intestino-cerebro? Esto se conoce actualmente como eje intestino-cerebro, más que un sistema entérico. Entonces, el eje intestino-cerebro, que es como nuestro segundo cerebro, entonces es, es controlado a través de señales serotoninérgicas que son enviadas a través de, eh, de diferentes de torrente sanguíneo, también, que modulan la neuroplasticidad cerebral, señales inmunes, que son enviadas principalmente a agentes inflamatorios, proinflamatorios o antiinflamatorios, ¿sí? que también regulan los procesos de desarrollo, plasticidad cerebral, señales vagales, colinérgicas, que también son importantes, y una gran cantidad de péptidos y moléculas que son producidas por los microbios. ¿sí? De tal forma que estos péctidos y demás controlan qué neuronas se activan, cómo se activan, cuáles se conectan, cuáles se desconectan, y, y, así, y cuáles son como las trayectorias de desarrollo del cerebro. En últimas, controlan quién eres. O sea, tú no eres lo que, lo que eres tú, sino eres lo que tus bichos del estómago hacen que tú creas que eres. Eres, eres tus bacterias, Entonces, trátalas bien. ¿Cómo tratamos bien nuestras bacterias? Pues comiendo saludablemente. O sea, ¿Sabes que al fin y al cabo tú sí eres lo que comes? Al final, lo que comes, lo que te untas, lo que besas, lo que absorbes... Eh, lo que tocas, porque las bacterias no solamente se, se, se adquieren por la comida. Sí, se adquieren por diferentes medios. ¿Sí? Y... Ok. O sea, básicamente, ¿por dónde adquirimos nosotros nuestros eh, nuestras bacterias? Pues las, las adquirimos enormemente desde el nacimiento. las, eh, las vamos las, las vamos desarrollando. Las vamos desarrollando, por ejemplo, a través de... Eh, primero, primero, primero, primero, eh, los bebés, eh, lo, eh, los feticos, eh, consumen líquido amniótico y en el líquido amniótico de la mamá hay, hay gran cantidad de bacterias o, o de moléculas que, que generan o que de, de, de cadenas genéticas de estas bacterias que permiten que se reproduzcan en el estómago en el intestino del bebé y son muy importantes para su desarrollo. Entonces, dependen también de la salud y de la nutrición materna. Que viajan a través del torrente sanguíneo y de la placenta. La segunda fuente de bacterias es a través del de canal vaginal, entonces, cuando el nacimiento es muy diferente el sistema eh, y la salud de las bacterias de una persona que nació por cesárea y una persona que nació por eh, parto natural. Entonces, es la importancia epidemiológica y psicológica de nacer por parte natural. Sí. Eh, Luego del nacimiento, pues ¿por dónde se adquiere una siguiente dosis de bacterias? La lactancia. Es fundamental ser lactado, por lo menos hasta el segundo o tercer año de vida, ¿sí? Y, y, y, y, no es y, y aquí no es solamente por los nutrientes, también tiene que ver con estas dosis de, de bacterias que ayudan al desarrollo del cerebro, ¿sí? Eh, tercer nivel, las bacterias se están adquiriendo a través de la, de la alimentación, del consumo de probióticos, quesos, lácteos, etcétera, eh, de, de, de fermentados, digo. A través de las interacciones cotidianas con las mascotas, con los, eh, las personas que viven, se ha determinado que hay nichos de bacterias en cada casa y, y eso depende mucho de la salud que hay en cada casa, de la salud física eh, psicológica que hay en cada casa, depende del nicho de bacterias que, que han cultivado a lo largo de su vida. Eh, por eso también pues también de esto pues, interactúa con, este, con, la, con una limpieza exagerada, puede ser nociva, tampoco es que tengan que vivir en una barranera ¿Sí? Los besos que se dan permiten también compartir bacterias y estar más sintonizados. O sea, uno se sincroniza con las personas que, que ama o besa o con las que interactúa a través de las caricias, pero también a través de los besos, de la saliva, que comparte bacterias que hacen que piensen de forma similar. ¿Sí? E... Y bueno, esas son las principales formas de adquirir las bacterias, ¿no? ¿Cómo se daña el sistema microbiótico? Se daña a través del consumo de antibióticos, se daña eh, pues no adquirirlo bien, o sea, nacer por cesárea, hospitalizaciones, no ser lactado de forma prolongada, no comer bien. Hay bacterias buenas y malas, dietas ricas en azúcares, grasas eh, o embutidos, pues generan muchas eh, bacterias insaludables, eh, proinflamatorias. Dietas ricas en vegetales, eh, probióticos, prebióticos y posbióticos son buenas para el desarrollo del cerebro. Eh, las purgas no son buenas. O sea, ahí sí Hay que decirle a las abuelitas y a las mamitas que la purga tiene que ser eh, eh, eh, ordenada a través de un examen coprológico en el que se demuestre que hay bichos que toca eliminar, pero el resto no, porque entonces va a matar las bacterias buenas. Y hay que cuidarlas. Ya hay estudios que han mostrado que una, dos semanas, tres semanas después de la purga, de purgarse, de usar purgantes, sobrevienen crisis de ansiedad, de estrés y depresión asociadas con eh, haber atentado contra el microbioma intestinal. Eh, y, bueno, básicamente esos serían como los, los componentes, ¿no? Entonces hay que comer bien, hay que tener un ambiente saludable, etcétera. Hay estudios con varios animales que demuestran que cómo cambiar el microbioma y in in tener, inyectarles ciertos microorganismos y demás, hace que cambien su comportamiento. En humanos también ya hay bastantes estudios que demuestran que el cambio de la nutrición o el cambio o la, o la implantación de bacterias intestinales o eh, comenzar a, a, a consumir probióticos o posbióticos después de dos semanas son suficientes para cambiar el funcionamiento del cerebro y también las, pues, las emociones, la cognición, incluso hasta rasgos de personalidad. Aquí vemos una gran... Un, hay diferentes enfermedades, ya sean digestivas, pero también psicológicas, enfer, eh, relacionadas con eh, alteraciones en, la, en el microbioma intestinal. Dentro de las más... Eh, lo que tenemos es trastornos de... La, de, de, de de neurodegenerativos como esclerosis múltiple Alzheimer, Parkinson ¿sí? encefalopatías eh, o también trastornos del neurodesarrollo como el trastorno espectro autista, el TDAH eh, dislexias, etc. trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad también están asociados con un microbioma poco saludable sí que es esto, con demasiada inflamación ¿Ya han escuchado esto del microbioma y la importancia? Además. Y esto se está estudiando intensamente. Por ejemplo, en el curso anterior me preguntan, bueno, profe, ¿y qué pasa con la anorexia? Y buscamos aquí y encontramos varios artículos microbioma y anorexia. ¿Sí? Entonces, con lo que ustedes quieran, demencia, esquizofrenia, ya hay estudios que muestran que alteraciones en el microbioma están asociadas con esas enfermedades mentales. ¿Sí? Eh, actualmente, pues hay toda... Eh, esto se ha vuelto un boom, esto se ha vuelto un... Eh, hay, hay una explosión de artículos e investigaciones sobre estos temas que eh, son bien, bien interesantes eh, y, pues, por lo que no se sabía tanto, y, y, y son diferentes vías, no farmacológicas, vías nutricionales, vías ambientales, de intervenir sobre el cuerpo, el cerebro y la, y la conducta, ¿sí? En el futuro, pues, va a ser esencial que los psicólogos conozcan todo esto, o si no, sus intervenciones, pues, van a ser limitadas, ¿no? Eh, y, pues, la idea es que los psicólogos en el futuro entiendan de ese tipo de cosas como para que puedan incluso... Eh, eh, recetar eh, intervenciones nutricionales apropiadas para eh, mantener una adecuada microbiota intestinal que facilite la intervención psicológica, ¿sí? O si no, pues, la intervención psicológica siempre se va a ver limitada, pues, por lo que pasa en la barriga y lo que pasa en el cerebro, ¿sí? ¿Cómo les parece este tema? Súper interesante, y esto también nos hace un poco eh, pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra nutrición, ¿no? Tanto embutido, tanta salchichita, papitas, hamburguesa, ¿sí? Lo que estamos es haciéndonos un daño psicológico. Después nos preguntamos por qué no la pasamos deprimidos, ansiosos, si eh, no nos cuidamos. ¿Sí? Bueno. Hay, eh, bueno, como les digo, por ejemplo, la depresión también estaba la ansiedad también está bastante relacionada con el microbioma intestinal. Sí, algunas, algunas opciones para, para trabajar esto, por ejemplo, es a través de trasplantes, eh, feca bueno, hay o mejora la nutrición en los casos más graves, en los, cas en los casos donde definitivamente el cambio nutricional no, no funciona, pues entonces hay que recurrir a... Eh, terapias más de choque, por decirle de alguna forma, ¿no? Entonces, por un lado, eh, y estos son, pues, básicamente las terapias de trasplante fecal. ¿Cómo así? Pues sí, entonces, eh, actualmente ya en el mundo existen diferentes bancos de esos fecales donde incluso hay convocatorias y hay llamados para que las personas con... ...microbiotas más saludables, y eso pues las estudian a través de bacteriología, eh, sean donadores de, eh, de, de heces fecales, ¿no? Entonces tú pues, tú vas y así como vas y donan sangre, esperma y demás, pues pueden ir a donar heces fecales, ¿sí? Y la, las heces fecales pues las van a tratar, o sea, van a propiciar en un frasquito y, y eso lo van a guardar en, en, en, en, en un congelador... Y lo van a procesar para después trasplantárselo a las personas con Alzheimer, diabetes, eh, autismo, depresión, etc. ¿no? Tal vez la cura para tu crisis existencial sea comer, digo, que te trasplanten un poquito de, de, de las heces de otra persona. ¿Qué tal? Puede ser a través de píldoras, a través de líquidos o a través de supositorios de colonoscopias directamente a través del ano. O sea, puede ser a través de la boca, pero es un poco efectivo porque tiene que pasar por el estómago. Lo más efectivo es a través del ano, ¿no? Entonces, literalmente, eh, ustedes si quieren ayudar a personas que los rodean, que les sacan la piedra, los pueden mandar a hacer una terapia de esa, ¿no? Los pueden mandar a comer de la que sabemos. Y es útil, ¿no? Es ético, además, hacerlo. Qué grave, profe. ¿Por qué grave? Esto es ciencia, muchachos. Yo no estoy inventando nada. Y es ciencia del siglo XXI y ciencia de punta. Todo sea por las vistas, ¿no? Uy, terrible, profe. ¿Cómo así? ¿Cuáles vistas? Las de YouTube, tú sabes. Uy. ¿Por qué? Ah, no, a mí lo que menos me interesa es lo que digan los de YouTube. Eh, muchachos, aquí lo importante es que ustedes aprendan y definitivamente. Que te ha utilizado ¿Es ese proceso hoy en día. <risas> ¿Cómo? ¿Qué tan utilizado es ese proceso hoy en día? ¿Qué tan es, es alta, altamente utilizado. Y las citas para sí. trasplantes fecales no son fáciles de conseguir. En Colombia no hay, en Colombia no hay bancos. O sea, cuando yo les digo esto es serio, o sea, yo no les estoy tomando el pelo, muchachos. Eh, si quieren, vengan y les comparto la, la, de dónde estoy sacando estas imágenes. O son estudios no, no, muy no, no. rigurosos. <risa> ¿Sí? eh, hay convocatorias, hay proyectos multinacionales y proyectos con millones de dólares y de euros para conformar bancos cada vez más robustos de heces de fecales, ¿sí? Entonces, ustedes buscan, eh, acá les estoy mostrando varios de los estudios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo se hacen, ta, ta, ta, ta, eh, las convocatorias, entonces, por ejemplo, hay, hay eh, en Frontiers, hoy yo encontré varios artículos, eh, bien, este es de Science, por ejemplo, este artículo es bien interesante, es de la revista más famosa en, en psicología, de la, de la línea de, de Nature, y, y, pues, no sé por qué no carga. Sí, aquí está el Fronters, por ejemplo, ¿sí? Toda una revisión sobre cómo se deben tratar, sobre las convocatorias, sobre las políticas públicas, sobre... Y, y es algo bien, bien, bien interesante, ¿no? Eh, en Europa hay varios bancos, creo que en Norteamérica se han creado algunos bancos, pero en Asia, en China, pero en Latinoamérica no conozco que hayan bancos de esos fecales, ¿sí? sí y es una de las vías más importantes para el tratamiento de, eh, de varios trastornos del neurodesarrollo, neurodegenerativos. Sí, yo lo pongo que caricatura, como que manden a comer algo a alguien de M, pero no, no es así de sencillo. No, esto es un tratamiento médico eh, bastante riguroso y de punta, ¿no? Y pues seguro, no te van a generar una infección ni nada por el estilo. Pero ¿qué tan consciente es el paciente cuando le hacen ese proceso? Total, tiene que, pues, tiene que autorizarlo. Esto no puede ser oculto. Es que se me hace extraño. <risa> <risa> Tenemos muchas preconcepciones que pueden limitar nuestro, ¿sí? nuestras terapias, ¿no? Entonces, aquí vemos eh, un microbioma saludable. Entonces, esto será el intestino de un donante sano, ¿sí?, Aquí de este donante sano, entonces, ¿qué es lo que conlleva a un, a, a un microbioma no saludable? ¿no? ¿Sí? Es eh, este tipo: antibióticos, infecciones, eh, una mala dieta, ¿sí? un ambiente poco saludable. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos? Pues sacarle, ¿cómo le sacamos las bacterias? Pues a lo mejor es a través del popó, porque como más, ¿sí? No le vamos a hacer una biopsia para sacarle bacterias y pues el popó, obviamente se, se trata, esto no, no, no, no, no es que tú vayas con el oliendo a feo y con la mascarilla, no no no, esto pues es tratado para que eh, no vaya a tener ningún problema de una infección o algo así y se le hace el trasplante dentro del intestino a la otra persona, pero cómo no la vamos a hacer una cirugía teniendo un huequito por el cual puede introducirse. ¿Por eso significa que a uno le pueden pagar como por por hacer parte de esos experimentos pero pues ya les he dicho hace rato que sí, hombre, que, que, en el, que hay convocatoria. Si tú quieres, buscas convocatoria sí para donar. Sí, entonces, fecal, fecal, donar, eh, donos. ¿Cómo? mande el link para inscribirse de una vez. Pero sí tienen, pero sí, sí tienen, bueno, miren, John Hawkins. Y les, a ver si les pagan hasta la ida a Estados Unidos. Eh, bacterioterapia. Sí, Diego, ya. Y que, Diego ya tengo pero segundos. tienen buenas, pues, pero tienen buenas bacterias porque si la pasan comiendo hamburguesitas, chiquitos, eh, de todito, ni siquiera vayan a llenar eso porque de pronto los dejan como pacientes y les hacen a ustedes los trasplantes. Diego, ¿y qué como qué característica tiene el paciente que se le va a hacer? O sea, no el que dona, sino el que el que se le da el Estudiar debe tener un trastorno eh, médico, psiquiátrico, psicológico, ¿sí? y comprobado por la ciencia de que está relacionado con una vía directa con el, con el eje, y adicionalmente en un estudio bacteriológico se debe comprobar que tiene una deficiencia de ciertas bacterias saludables y luego de pronto un exceso de bacterias insaludables. Okay, eso, ¿Qué eso, características? Eso grave. Dime. Cuando la persona tiene como características no saludables, graves. Sí, por ejemplo, depresiones refractarias, por ejemplo, trastornos de espectro autista. Muchas de estas son terapias todavía eh, experimentales. Esto firmas un consentimiento en el que te sometes a la terapia experimental. Hasta cáncer, creo que hay en este tipo de, de terapias. O sea, terapias para el cáncer. Bueno, muchachos, entonces, es esto, para anorexia, para trastorno de depresión, de ansiedad, ¿sí? Muy importante. Para cenotipias, para toxicidad, entonces, ustedes, ustedes, si tienen un novio, una novia muy tóxica, pues ya, ya saben cuál es la terapia. Entonces, miren, mi profesor de neurociencias me recomendó que te mandara a... ya Listo, muchachos. Dejamos hasta acá. Esta parte.